En esta semana se estuvo inaugurando lo que es el destacamento militar del ejército de la República Dominicana, precisamente en Jimaní, provincia Independencia, con el objetivo de mejorar el entorno donde nuestros miembros operan y elevar con lo que son sus operaciones y el servicio que brindan al país, acorde con los intereses del excelentísimo presidente Luis Abinader, Precisamente, Autoridad Suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional la mejora la calidad de vida de los soldados y sus familias. La Comandancia General del Ejército dejó inaugurado lo que es el destacamento militar de la, precisamente la Y, el mismo estará bajo la jurisdicción de la Quinta Brigada de Infantería. Precisamente con esto se está reforzando las medidas de operaciones de seguridad que lleva a cabo en esta zona, aumentando la presencia militar, la capacidad de acción rápida y realizar lo que son patrullajes de corto y largo alcance con un carácter proactivo y preventivo, anticipándose a las amenazas y las actividades ilícitas propias de la región, las cuales atentan contra el buen desarrollo económico y social, así como la defensa de la nación. El comandante general del ejército, Julio Ernesto Florián Pérez, estuvo llevando a cabo en compañía del Estado Mayor del Ejército esta importante inauguración. Señores, yo creo que aquí se pone de manifiesto, ya que allí también estuvo presente la gobernadora provincial de, esta de la provincia de Independencia, además representante de la brigada general, Ares, precisamente... Y todo el equipo que compone el alto mando del ejército estuvo allí, el inspector general del ejército y las demás autoridades en esta importante inauguración. Pero Yo creo que este es un centro de mucha importancia para el ejército de la República Dominicana.